El caso de Dominga nos trae a colación nuevamente las preguntas que se repiten en cada conflicto socioambiental. ¿A quién o a quiénes beneficia este proyecto? ¿Qué factores sociopolíticos propenden la instalación de actividades productivas extractivistas en Chile? ¿Y son las medidas de mitigación suficientes para que en estos proyectos se pueda proteger la biodiversidad y las componentes ambientales que sustentan nuestra vida? Si bien es un argumento bastante común el que las actividades productivas generan puestos de trabajo estables y dignos, y con ello también el desarrollo de infraestructura vial y de conectividad, no es tan común de que estas aseveraciones se concreten, particularmente en lo social, desarrollo económico. La pobreza multidimensional, que mide cinco aspectos de la vida de las personas y que tienen relación con su desarrollo personal, clasifica a los hogares que poseen un índice superior al 22%, correspondiente al promedio de Chile, como población en situación de pobreza multidimensional. Datos, de hecho, del Ministerio de Desarrollo Social, 2017-2018, nos indican que ciudades como Quintero, que tiene un amplio campo de industrias eh, asociadas a la generación energética y refinería, tiene un índice del 26,9%. Nacimiento, con un amplio campo de industria forestal y de celulosa, un 25,7%. Y en el caso también de Los Lagos, un amplio campo de industria también ganadera y lechera, con un 29.5%. ¿Por qué entonces estas comunas con una industria tan intensiva y que se supone que traerían desarrollo económico a la población siguen teniendo estos índices de pobreza tan altos? ¿Es realmente entonces el territorio el que se beneficia económicamente? Los factores sociopolíticos que se pueden identificar en este tipo de casos y con mayor facilidad, en primera instancia, es el modelo económico económico que está basada en el extractivismo, la capacidad técnica de nuestra institucionalidad ambiental, que si bien es bastante buena si la comparamos con el resto de los países latinoamericanos, no resulta suficiente debido a su nula injerencia en la discusión política y, por supuesto, los instrumentos de participación ciudadana, los cuales no son vinculantes. Y es en esto último en que el estado de las industrias deben comenzar a avanzar, pues el nuevo paradigma que avanza tan rápido nos menciona que las consultas a la población debiesen ser vinculantes. Finalmente, con respecto a las medidas de mitigación, sabemos con seguridad de que no tenemos la capacidad tecnológica para poder categorizar e identificar todos los aspectos e impactos ambientales ni las externalidades negativas que podrían provocar daño ambiental y que son generadas por las industrias o las actividades productivas intensivas. E inclusive, identificándolos, varios de estos impactos, la voz de la expertiza ambiental es silenciada en la toma de decisiones políticas y económicas, aun cuando hay cientos de páginas de líneas bases que indican el probable daño al medio ambiente y por consecuencia a la salud humana. La mina Dominga ya fue rechazada por motivos técnicos y sociales. Ahora se le encontró una salida política argumentando Beneficios económicos. ¿Es ético entonces el costo-oportunidad para la población de las higueras y barrancones? Pero aún más importante, ¿en qué instante dejaremos de sopesar solo el bienestar humano en la toma de decisiones que conciernen a todo un ecosistema que habitamos?